Carlos Alejandro es trabajador en el Servicio de Limpieza de un Centro Especial de Trabajo y está participando en el programa de Primer Lallar desde el año 2016. Eh, Carlos, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros y compartirnos tu, tu experiencia. Eh, voy directamente a la pregunta y es eh, ¿qué impacto ha tenido en tu vida este programa y cómo ves tu futuro a medio o largo plazo? Muchas gracias. Bueno, este programa ha tenido un impacto muy importante en mi vida porque yo estuve bastante tiempo en la calle y bueno, al llegar al programa House and Fair lo primero que me dio fue seguridad. Me sentí bastante seguro en tener un sitio donde vivir y, y bueno, pude organizarme todas mis cosas y, y pude emprender hasta el punto que decidí buscar un trabajo, porque ya tenía cómo organizarme mi vida, dónde dormir, dónde recargarme, eh, dónde activarme, dónde lucharme, dónde comer. Y bueno, todo esto después me ayudó a poder tener un itinerario de, del día a día y poder acomodarme a, a la demanda laboral, actuar. Y bueno, he podido recuperar muchas cosas que antes había perdido al entrar en la situación de calle, como el tocar mi instrumento, jugar o las relaciones familiares. Además, eh, ahora tengo la seguridad de, de poder eh, hacer proyectos. Por ejemplo, el año próximo quiero ir a visitar a mi familia, a mi país de origen y bueno todas estas cosas lo, lo mucho que me ha aportado el programa aparte que también me da con, con mi tratamiento médico me da una estabilidad y, y una tranquilidad que saber que tengo personas que que están ahí para ayudarme cuando y atenderme cuando lo necesito ya sea ya sea para salir, charlar y bueno, al final se convierte todo en un vínculo en que las personas pasan a ser como una parte más de, de tu familia o, o de tu círculo. Eh, en, relac en relación a la salud mental, el equipo ESME, bueno, eh, te apoya, puedes llamarle eh, y, y siempre vamos estableciendo contacto, ¿no?, y, y es como un apoyo siempre al cual acudir en cualquier momento, ya sea que estés estable o estés inestable de tu día a día. Muy bien, Carlos, pues eh, muchas gracias. Quería preguntarte si, si has vivido alguna diferencia desde, desde el primer momento que empezaste, en, en, en primera ya. Y a día de hoy, pues, ¿qué diferencias has notado? ¿Cómo estabas al principio? ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, sí, era bastante la diferencia de al principio de estar en primera ya. Antes estaba en la calle, tenía que ir a, a sitio, albergue, lo típico, ¿no? Albergue o si no, ir haciendo turno en los albergues para dormir uno, dos o tres meses. Y si no, buscando algún cajero o alguna casa abandonada donde te sintieras seguro y, y bueno es bastante la diferencia porque bueno pierdes tantas cosas, eh, llevas una maleta y es como si llevara el mundo entero y bueno ahora tengo la, la, la comodidad de que, de que tengo mi hogar y, y con respecto a, a mi salud puedo Puedo tener cubierta mis necesidades, como son la de tomarme un tratamiento cuando lo necesito, y, y bueno, y de seguir pauta establecida de, con, relación, con respecto a mi salud, ¿no? Y, y también eh, la diferencia de, de, de, lo, de, lo, de la persona con la que tratas aquí es muy diferente. Eh, eh, cuando estás en situación de calle que te toca, por ejemplo, ir a un bus roja o te toca ir a un albergue de estos en que eres con un número y aquí pues me siento más ser parte de, de, una, de un proyecto, me, me siento como que ser, ser, ser parte de, de, de todo, uno más.